¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito día, bienvenidos al primer video de la semana Y este... yo ya estoy de mucho mejor humor Y bienvenidos sean a su canal paranormal favorito y si no es, se va a volver dentro de unos pocos minutos Así que, bueno, el día de hoy les traigo un caso que se hizo viral, pues básicamente por todas las redes, yo lo vi en Twitter Um, pero fue en todas las redes eh, Creo que tardé un poco en llegar a este caso Porque ocurrió, híjole, como ya a finales de marzo Bueno, suponiendo que hoy es 3 de abril cuando yo estoy grabando esto Pues no tanto, pero bueno El caso es que eh, generalmente cuando no son casos que pasan como en México No me entero tan rápido Entonces, eh, si ustedes ven algún video raro No nada más en TikTok, o sea, en Instagram Alguna historia rara de que van a algún caso En Twitter, algo así Etiquétenme para yo llegar rápidamente a ver este tipo de casos y yo poder ser traer, o sea, hacer la investigación que me toca y traerles el caso completo. Entonces, este es un caso que vi en internet. Hace mucho que no teníamos estos casos, como que hubo una oleada de casos, no sé si ustedes se han podido dar cuenta, eh, que se veían en internet, que subían sus videos, que esto que el otro, y de repente como que no, ya no hay ninguno. Así como que relevante, como que... Me atraiga traérselo, ¿saben? O sea, así como que no me convencía Pero bueno, entonces el día de hoy les traigo ese Y eh, bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse para que sean parte de la familia Fantasmita Y eh, aquí van a estar apareciendo mis redes Aquí es donde me pueden etiquetar En todas estas redes tengo Instagram, Facebook, TikTok o Twitter Entonces en todo lo que vean, cosas raras me pueden etiquetar Y estas son mis redes oficiales, ¿ok? Entonces ahí este... Etiquétanme o mándanmelos por DM o por mail o así para yo ver casos que de repente pues se me escape, ¿no? Pero bueno, ¿qué les parece si comenzamos de una vez con este caso? Porque está... Está súper padre, así que, bueno, vámonos adelante Ok, este es un caso 100% paranormal Porque luego traigo algunos otros casos que a lo mejor son 100% paranormales Y me dicen como que, ¿y eso que tiene paranormal? Recuerden que también en este canal tocamos misterios, eh, cosas así O sea, acontecimientos raros que hay en el mundo y así eh, Y sí, paranormal también, obviamente Pero bueno, también me gusta tocar otro tipo de casos Pero bueno, este es 100% paranormal esto es algo que le ocurrió a una eh, chica llamada Jimena Barón. Jimena Barón es argentina. Yo creo que si ustedes son de Argentina, pues a lo mejor sí lo ubican. Yo no la conocía hasta que vi esto. Pero bueno, Jimena Barón es eh, una actriz. Dice aquí que es actriz, cantante y compositora argentina. Entonces yo la busqué en sus redes... Y todo ocurrió por Instagram, ahí fue donde subió estas cosas um, Les voy a poner aquí la primera historia Porque desafortunadamente como esto les digo ocurrió como a finales de marzo eh, Pues ya no pueden ver esas historias, o sea ya se fueron Pero bueno, esta fue una de las historias que publicó Y dice así ah, No se ve nada en el video, cámara de seguridad En la casa de mi amiga que le pedí chequear después más que mi sobresalto, porque juro me tocaron la espalda fuerte. De hecho, pensé que era Matías haciéndome una joda. No sé si Matías se refiere a como algún al hijo de su amiga, a... Ya saben, o sea, algún niño con el que sí tenga este, por relación, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa aquí? Que se ve, o sea, les voy a poner aquí la foto... Y dice, gente, es la casa de mi amiga, a donde vengo hace nueve años y jamás pasó nada Tampoco nunca me había pasado esto, no sé qué más decir ni pensar Pero sí eh, veo dos manos agarrándome antes de pararme asustada Ahora quiero que vean esta foto antes de ponerles el video eh, Para que sepan más o menos dónde es que tienen que ver En este video que ya está en el Zoom O sea, no en el Zoom pues, sino que ya le hicieron Zoom Sí se puede ver, aquí pueden ver los círculos, o sea, cómo se ve una mano como en su hombro y otro más o menos en la cabeza, o no sé si sea como la cabeza de lo que sea que la haya estado este, agarrando. Como ella dice en sus historias, ella estaba en casa de una amiga, se ve que está ahí sentada nada más platicando y así, de hecho está en el celular, o sea, eh, y normal cuando es que se para de la nada. Pero vamos a, eh, les voy a poner el video, es muy cortito, 10 segundos, pero ahí les va. Entonces, como ya podemos observar, se ve ella eh, como nada más como que se para asustada. O sea, no es como que si estuviera volteando atrás, está ella distraída en el celular y todo. Y vemos como de repente pues se paran, o sea... Y realmente la reacción de ella de pararse así sobresaltada fue la que hizo que las demás personas que se ven ahí... Bueno, yo veo una persona eh, como que voltea así de que, pues, ¿qué, ¿qué te pasó o qué? O sea, ni siquiera se sobresalta a ella porque no supo real que... Eh, pues sí, ¿qué le pasó? Ahora, este ya después publico otra historia Que es esta que les voy a poner Que dice, tienen razón Veo unos dedos en mi hombro Y una silueta, silueta como de niño atrás Yo no veo como una silueta O sea, sí se ve algo como burrosito En lo que es aquí a la altura de su cabeza Pero lo que sí se ve muy claro Son los dedos este aquí Ahora, yo les voy a decir Considero me puedo equivocar, ¿verdad? O sea, pues no lo sé todo y no me consta, no estuve ahí. Pero yo considero que este caso sí es real. Y les voy a decir por qué. Porque esta es una cámara de seguridad de la casa de su amiga. El tipo de contenido que hace ella en sus redes no es para nada esto. O sea, Real simplemente lo comparte como algo extraño que le sucedió. Y también puso en varias historias como que... O sea, que nunca le había pasado y que quería saber este Pues sí, o sea, ¿ustedes qué opinaban? Bueno, eso seguido el medio eh, ¿qué, ¿Qué opinaban? ¿Si les había pasado algo? ¿Qué, ¿Qué puede hacer? Porque obviamente, ya que le pasó esto Pues eh, ella estaba como muy asustada Ella misma dijo que no pudo dormir nada este Que sí hizo una limpia en su casa y demás Pero pues esto no le pasó ni en su casa, fue en casa de su amiga eh, Que no pudo dormir, que tuvo pesadillas Y que se sentía ya como... Ay, ¿cómo se dice? Siempre se me olvida esa palabra Sugestionada, esa palabra O sea, sugestionada Como ella ya tenía miedo por lo que le había pasado Entonces... Por la sugestión, pues ella sentía como que la iban a, la iban a asustar este, sí o sí. Uh, aquí les voy a poner, bueno, la foto para que vean, donde dice tienen razón, unos dedos en mi hombro y una silueta como niño atrás. Eh, lo que se le ve en el cuello sí es la mano y ahí sí se le ven unos dedillos, no sé eh, si de tanto como de niño o de qué. Y esto donde está el círculo blanco que ustedes pueden ver que ella dice que es un niño, la verdad es que yo no le veo así como tal como un niño con una silueta yo esto parecería como que una mano está aquí, la otra mano está en la cabeza, yo así lo veo, no sé ustedes cómo, cómo lo vean Y bueno, acá les dejo la historia donde dice estoy acá, dormí mal, tuve pesadillas porque estaba obviamente muy sugestionada y asustada no sé qué más contarles eh, que lo que les mostré ayer. Limpié la casa, pedí protección y estar tranquila. Si alguien tiene información que pueda servirme, los leo. Y les digo, esto a mí personalmente como que me confirma lo que ya les había dicho que yo la verdad es que creo que sí le pasó de verdad. O sea, no es como de que bueno, para llamar la atención, bla bla bla. No, no, no, sino que sí le pasó y pues ella, o sea, yo creo que le seguían y mande mensajes de que, "Oye, ¿qué pasó? Fíjate y esto y lo otro aquello." Y ella ya no sabía qué decir porque pues real le ocurrió en ese momento y ya después ya no, ¿saben? Entonces, este yo la verdad es que sí le voy a dar mi voto de que este caso sí es de verdad y aparte esto de las manos invisibles que que que te tocan de repente, que sientes como que te tocan, pues no es nuevo, no es como un caso como de que, híjole, o sea, pasa súper raro, como en otros casos, ¿no? De que de repente sale baba así con sangre y no se quedan los muebles, eso sí, ya está como muy potente, pero este tipo de cosas donde sientes que te tocan y bla, bla, bla, pues es, es, es común, siento que dentro de lo común es lo no tan común, pero sigue siendo común, ay. Espero que me hayan entendido con todo lo que les dije No sé, ¿ustedes qué, qué opinan? Si les ha pasado algo por el estilo Pues díganme en los comentarios Creo que yo personalmente nunca me ha tocado sentir así eh, Yo nada más veía precisamente en este cuarto Creo que ya se los he contado eh, Había una computadora en este escritorio Es que hay dos, dos escritorios pegados Y aquel, en aquel escritorio había una computadora y yo me sentaba y yo veía como la gente pasaba por atrás, obviamente pues no era gente, yo nada más veía la sombra y podía sentir como el airecito de la gente pasando Pero sí que me hayan tocado o algo así, no, más que aquella vez que les conté que estaba aquí justamente acostada y que sentí que dos manos frías me pusieron eh, Bueno, que se me pusieron en el tobillo y ¿qué más pasó? Bueno, y que yo vi la figura que me estaba tocando, pero así como ella, eh, no pero sí hay un montón de experiencias en este sentido. Eh, algunas personas consideran que cuando te pasa esto es como bueno, de que, pues sí, algún familiar tuyo y demás. Pero yo considero que depende eh, de cómo sea la situación. Aquí ella dice que la verdad sintió muy fuerte, o sea, así, o sea, pues sí que le pusieron mucha presión en el cuello y por eso es que ella se levantó sobresaltada. Porque he leído historias donde sienten así como que les tocan la cara, como que los acarician, así. Pues eso no te asusta tanto, bueno, creo, que si sí, de repente te hacen así súper fuerte en los hombros. Pero bueno, entonces, pues me gustaría que me dijeran en los comentarios ustedes qué opinan de este caso, ya lo habían visto en redes. este Les digo, ya no lo pueden encontrar en sus historias porque ella no lo dejó. Por lo cual yo sigo considerando que es 100% real, pero bueno ahí me dicen en los comentarios, ustedes qué opinan este los quiero mucho nos estamos viendo al siguiente video ya estoy mejor de la boca, ya puedo hablar un poquito mejor no al siguiente, pero bueno estoy aprendiendo, eh, los mando muchos besos y nos vemos al siguiente, los quiero muchísimo